Campeones de League of Legends en 10 segundos GUNPLANK Si pego un básico te quema Y al matar minions gana plata Esa plata mejora la ulti Te pego un tiro Te como una naranja Pon un barril Que puedes explotar con la Q O con un básico También nos puede conectar Cae una lluvia de balas Aunque esté en bot La puedo tener top Si quieres que tu campeón favorito salga en un video escribir en los comentarios